Residentes en la urbanización castellana de esta ciudad aseguran han transcurrido años sin que las autoridades den solución a la problemática que se ha convertido en el mal estado de sus calles, sin que éstas hayan acudido a su llamado. Y, y vea cómo está todo esto acá que no sirve y vea lo contenedores también. Adiós la castellana. ¿Qué tiempo, qué se tiempo se tiene? Jesús, él tiene como nueve años así de baratado. ¿La autoridad de qué dice? Nada, que uno dice tamales como se quieren estar y ganar y vienen a prometer y después que ganan no vamos a hacer nada la calle es de situación de rodones mira mira cómo está la casa está llena de polvo y toda la vaina aquí todo eso ya que resolverlo temprano ya las autoridades no no han venido no son no son unos charlatanes flaco Giovanni Cordero NTN su noticiero regional